El gobierno de la República Dominicana inició los trabajos de reconstrucción de la carretera San Francisco a Tabalero, la cual sufrió un deslizamiento de tierra recientemente. Moradores de la zona saludaron la iniciativa del gobierno, pero indican que es necesario tomar medidas que no permitan que nuevamente el asfalto se vea afectado. Ver eh, que sí, que están trabajando, no con la intensidad que nosotros eh, quisiéramos, pero realmente eh, están trabajando en uno de los baches que se presentaron. Eh, vemos, hay un ingeniero, solamente hay un equipo, eh, un greda o una pala mecánica. Parece que hay más, pero no están aquí. Pero yo tengo que hablar de los que están aquí. Nosotros producimos muchos rubros, de los cuales eh, nos sentimos contentos de aportar al Producto Interno Bruto de, del país, pero aportar alimentación a, a los que viven en la ciudad, esperando que lo del campo le lleven eh, eh, los alimentos. Queremos eh, invitar a los atavalerenses que también demuestren su interés por esta carretera, que no se circunscriba solamente a quien lleva la palabra que eh, hemos sido modesta parte, quienes hemos llevado la voz cantante en esto, que sean todos los atabalerenses, no solamente los de aquí del campo, sino también los que vivimos en la ciudad, los que viven fuera del país, que se integren, se integren a este movimiento porque necesitamos eh, seguir realmente y terminar de reparar esta construcción.